Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de The Shining o también conocida como El Resplandor la película de Stanley Kubrick basada en el famoso libro de Stephen King de Esteban Ray Esteban rey y los Redonditos de Ricota, una película que no había visto como casi todas las películas de este especial de Halloween, que ya termina con The Shining. Esta es la última película de este especial, gracias por escuchar todos estos episodios dedicados a este lindo especial de Halloween. Pero bueno, como les comentaba, una película que no había visto, no vi prácticamente ninguna de estas películas. Así que fue, fue bastante interesante este especial, porque me ayudó a ver películas que hace rato tenía ganas de ver. Tengo una lista impresionante de películas para ver De hecho, me enorgullece que en Letterbox hace algunos meses atrás Hace bastante, no, no recuerdo, pero estoy casi seguro que fue este año Me puse a hacer listas juntando las películas más populares de cada década Y estaba notando que mientras hacía las entradas de las reseñas de alguna de estas películas me aparecía, antes de poner las estrellitas, el logito de Watchlist, o sea, el ojito de que todavía no había visto esa película. Una vez que se ponen las estrellitas, eso se, se va, y bueno, eh, fui tachando algunas películas de todas esas listas llenas de películas que tengo para ver, así que bueno, fue un gran paso. The Shining, el resplandor, como seguramente se conoce de manera mucho más popular, me encanta llamar a las películas por su nombre original o su nombre comercial, que generalmente es en inglés pero bueno, hay veces que el nombre en español o en este caso en latino, porque a veces en España es distinto es más popular y en este caso El Resplandor es mucho más popular que The Shining, al menos por acá la verdad la película, a ver, me gustó pero no tanto y al momento de, de, de escribir eh, una pequeña reseña en Letterboxd, como hago con todas las películas, me sentí un poco mal o un poco raro porque al entrar al perfil de la película veía todas las reviews abajo de gente que sigo, con cinco estrellitas, cinco estrellitas... Cuatro estrellitas y media Cinco estrellitas, cinco estrellitas, cinco estrellitas Cinco, cinco, cinco, cuatro y media, cinco Así, no bajaba de cuatro estrellitas y media Y me sentí un poco culpable Ya voy a decir mi calificación al final del episodio No lo voy a decir ahora Pero puse un poquito menos que, que eso A ver, no me voy a dejar llevar Por la opinión en general Que por más de que alguien venga y me diga No, esta película es una obra maestra Es lo mejor de la historia ¿Cómo vas a ponerle Tal calificación, bueno, eh, para mí es eso, qué sé yo. Pero vieron que a veces pasa como que hay una película que a un montón de gente le gusta o que es muy aclamada y a ustedes como que no les pasa nada. Seguramente al revés también, hay películas que yo amo y hay gente que le da igual, así que es normal que pase esto, pero me da esa sensación rara cuando pasa. Pero en general me gustó, la verdad que, a ver, no es una mala película, no estoy diciendo eso, es una muy buena película. Incluso hay que separar muchas veces la opinión personal del producto. Esto creo que lo dije alguna vez acá. Eh, es innegable que esta película es muy buena, muy buena. Más allá de, de que no me haya gustado tanto como pensé que me iba a gustar. La verdad que es muy buena. Técnicamente, o sea, no hay nada que objetar técnicamente. Es preciosa Bueno Una de mis películas favoritas de Stanley Kubrick Es Odisea en el espacio Y la verdad que Esa película técnicamente es Espectacular Espectacular, la mencionaba cuando hablaba de Alien Sobre los efectos visuales, los efectos prácticos Y lo que es esa película En, en cuanto a, a todo Al diseño de producción A la ambientación Es espectacular Y acá también con, con The Shining la verdad que Está todo muy muy bien en la película, eh, visualmente es muy buena, la verdad que es muy buena eh, Y en líneas generales me gustó, es una buena película, pensé que me iba a asustar más Tiene sus momentos de terror buenos, o sea, no es un terror por ahí de sustos como en, en otras películas Pero es un buen terror, o sea, es un suspenso que se lleva bastante bien las actuaciones son geniales, hay una particular que no me gustó, lo voy a hablar en spoilers, pero en general hay buenas actuaciones, ya voy a destacar de quienes, obviamente no es spoiler decir que la actuación de Jack Nicholson es espectacular, lo que hace Jack Nicholson en esta película es increíble, realmente es increíble, bueno... La banda sonora también me gustó mucho, saben que me encantan las bandas sonoras, y en este caso, genial, la verdad que la banda sonora genial. Me voy a meter con spoilers, porque más que repetir que la verdad que es una película que me gustó, y que es una muy buena película en muchas cuestiones, no voy a decir más que eso. Así que me voy a meter con spoilers, si no la vieron vayan a verla, está en HBO Max para poder disfrutar. Si la vieron, se pueden quedar a escuchar el resto de este episodio, la advertencia está hecha. Voy a entrar un poquito con la historia. La historia empieza con Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson. Qué loco que tengan el mismo nombre, ¿no? Y bueno, Danny, el hijo de Jack Torrance, Danny Torrance, también, porque el actor se llama Daniel Lloyd y el personaje es Danny Torrance. Qué loco, detalles jack torrens consigue un trabajo como cuidador del el hotel overlock no sé si tiene otro nombre yo le voy a decir cuidador siento que tiene otro nombre pero bueno yo le voy a decir cuidador overlock overlook creo que es a ver popularmente yo lo escuché mencionar como overlock pero debería pronunciarse overlock mm bueno, yo le voy a decir Overlock, un hermoso hotel, ahí cerca de las montañas, y que le ofrecen cuidar a Jack Torrance, mencionándole y advirtiéndole sobre los peligros de estar tantos meses solo, o prácticamente solo porque va a estar con su pareja y con su hijo, en ese hotel. En básicamente lo que nos pasó en la pandemia, para no ir más lejos, de hecho, me acordé enseguida de eso porque Jack estaba como, tranquilo, a mí no me va a pasar nada. Al administrador del hotel le decía, a mí no me va a pasar nada, voy a poder manejar esta situación. Y literalmente, lo que todos y todas pensamos cuando empezó la pandemia, unos meses, vamos a estar bien, no nos va a pasar nada. Y ya a los dos meses queríamos salir, no podíamos más. Bueno, una cosa así. Y además tenían que estar seis meses. Porque le dice que la temporada alta en el hotel es de mayo a octubre. O sea que de octubre a mayo tiene que estar ahí. Y son seis meses. Más o menos. Seis, siete meses. No sé, conté mal. Sí, siete, siete meses casi. Pero es un tiempito. Y bueno, Jack dice que se la va a bancar. Parece que se la va a bancar. Pero no se la va a bancar. Ya de entrada. Bueno, cuando está yendo con su familia al hotel, le ves la cara y. Mmm, no, no, no podría confiar en esta persona. De, más allá de, de todo. Eh, más allá de toda la locura por el encierro y de lo que pasa con estos espíritus, digamos, que le hablan a Jack para que mate a su familia el chabón no estaba muy cuerdo eh, como que no era eh, un padre de familia muy fiable, de hecho Wendy comenta en un momento que Jack agredió a Dani, la dibuja un poco como diciendo, bueno fue sin querer fue, sí, pero le dislocó el hombro así que no no, no no me transmitía mucha seguridad la cara de Jack Torrens. actuación increíble de Jack Nicholson, o sea sus momentos de locura son increíbles, realmente, pero con un poco de la cara de, de Jack Nicholson, de toda esa gesticulación de, de lo que nos transmite, sin decir nada, con esos gestos, ya te compra. O sea, es un personaje que te da miedo desde el principio, desde antes de, de sus ataques de locura, así que increíble, está, está muy bien Jack Nicholson. Todo marcha bien más o menos por un mes y empieza a marchar todo mal porque Jack Torrance empieza a caer en la locura empieza a ver personas que no están en el hotel empiezan a pasar cosas raras, aparecen estas gemelas, conocidas gemelas icónicas del cine muchos momentos de esta película son icónicos, de hecho hay un episodio famosísimo de Los Simpsons que está inspirado en esta película también hay, hay muchas cositas de, de The Shining que están en la cultura popular, de hecho, la alfombra, esa alfombra preciosa que pusieron específicamente para la película, también es una alfombra que hasta eso es icónico en la cultura popular. Aparece también esta chica en la habitación 237, que después se transforma en esta señora ya mayor, toda medio podrida. Qué, qué, qué horrible, ese momento me, no me asustó pero me, me dejó bastante choqueado fue como un momento que no me esperaba realmente, me esperaba como otro tipo eh, de momento, me esperaba un susto incluso pero no, eso, eso fue peor realmente ahí puntazo porque eso fue peor no leí la novela, eso lo tengo que aclarar, porque también sabía que Stephen King no quedó muy contento con esta adaptación así que no sé, yo hablo de lo que vi en la película, ¿sí? así que si en la novela las cosas están distintas, la verdad que no lo sé de hecho, averiguando un poquito para mencionar algunas cositas acá, sé que el número de la habitación, esta habitación 237, no es el mismo en el libro ahora no recuerdo cuál era el número, pero no es 237 pero bueno, cosas que pasan con las adaptaciones es así las cosas empiezan a salir mal, Jack Torrance se empieza a volver loco y por un lado tenemos a Dani que tiene este poder, este resplandor justamente por eso la película se llama así y de hecho Dick Halloran, que es el cocinero de, del hotel Overlock también tiene ese poder y le explica en un momento a, a Dani sobre esto y gracias a ese poder Dani de alguna manera ...logra escapar de Jack Torrance, de su padre... ...al momento en el que él lo quería matar... ...y también logra salvar a su madre. Es algo que pasa en varias adaptaciones de Stephen King... ...de hecho, en varias de las historias de Stephen King... ...no solamente adaptaciones, sino en sus libros... ...no me quiero meter mucho porque... ...de nuevo, no soy un consumidor de libros... ...entonces no tengo mucha idea de esto pero sé que el resplandor es como algo en común entre varias de las historias de Stephen King porque están todas conectadas y este poder bueno lo tiene Danny Torrance y le ayuda a poder salvarse y ver varias cosas antes de que sucedan de hecho él mismo advertía sobre el peligro de ir a este hotel con su amigo imaginario Tony termina yendo pero se terminan salvando del ataque de, de su padre, impulsado por estos fantasmas de alguna manera que estaban en el hotel, que se aclara en un momento que el hotel está construido encima de un cementerio copado, dato interesante, así que si lo nombraron en la película, algo tiene que ver con estas apariciones dentro del hotel, además del asesinato que se comenta en un momento de otro cuidador que asesinó a su familia, de hecho las dos gemelas que aparecen son las hijas de ese cuidador y una de las personas que aparece en esta fiesta en la que asiste Jack Torrance era pariente de ese cuidador que asesinó a estas gemelas, así que va todo por ese lado, incluso el final, cuando ya pasa todo, cuando Wendy y Danny logran escapar y Jack termina congelado, vemos ese cuadro en el que una persona similar a Jack está en esa foto que data de los años 20, o sea muchísimo antes, lo que claramente hace referencia a que Jack Torrance era una reencarnación de esa persona que estuvo en ese momento en el hotel y de alguna manera da a entender que siguió siendo cuidador también del hotel porque también se hace referencia a eso cuando Jack explica que de alguna manera Es como que sentía que conocía el hotel Y esa es un poco la, la historia de, de la película Entre los puntos negativos Tengo un par, nada más Uno que Me molestó toda la película Y que la verdad Personalmente eh, Lo sentí como El punto más negativo Y es la actuación de Shelley Duvall. No me convenció realmente La sentí muy forzada por momentos La sentí rara La sentí sobreactuada no, no sé si era una intención de transmitir lo que el personaje realmente estaba sintiendo O que la actriz estaba actuando de esa manera Simplemente, pero a mí personalmente no me convenció Y eso eh, se me hizo un poco raro a lo largo de la película Porque la verdad que es uno de los personajes principales Y bueno, si era un personaje secundario No me iba a interesar demasiado Pero en este caso sí Y la verdad que, no sé Se me hizo un poco raro Y personalmente no me gustó su actuación Así que lo pongo como algo negativo Para la película Porque no me no me terminó de llegar esa actuación Como si me pasó, por ejemplo, con Jack Nicholson Que me convenció completamente En este caso no Y la verdad que, nada, no me gustó Es simplemente Y otra cosa que no me gustó que ponerlo como algo negativo sería mucho pero personalmente no me gustó es la cara de Jack Torrance al final cuando muere esa cara eh, me pareció eh, lejos de, de ser un final como podría pensar eh, acorde me pareció eh, no sé, divertido, gracioso, como medio fuera de lugar esa cara eh, una apreciación mía Se me hizo, se me hizo graciosa esa cara y, y es raro relacionarla después al resto de la película De alguna manera Pero bueno, son las únicas cosas realmente negativas Que, que podría destacar Un poquito la historia Por ahí, o el ritmo de la película Pero eh, Ya voy a... Creo que lo voy a poner como Definitivamente como algo positivo No como algo negativo Porque... Y de esa manera... Se va a entender por qué termina siendo positivo para mí Y yendo de, de lleno a todo lo positivo de la película Obviamente, como ya lo mencioné un millón de veces La actuación de Jack Nicholson La actuación de Jack Nicholson es espectacular Realmente espectacular Como lo mencioné No solamente sus ataques de locura Sino sus gestos O sea, cada momento de Jack Nicholson En la película Cada primer plano a Jack Nicholson Cada minuto de Jack Nicholson en esta película está bien o sea es genial realmente es genial y vale la pena vale la pena en gran parte de esta película vale la pena por la actuación de jack nicholson realmente es genial y una actuación que me gustó mucho es la de danny lloyd el chico que interpreta el chico que interpretó en esta película a danny torrance y que encontré un dato curioso en un video de YouTube de Zep Films Sobre curiosidades de la película De que el chico no sabía que estaba filmando una película de terror Y de hecho no vio la película hasta sus 17 años Es muy loco Lo más loco todavía es que su actuación es muy buena Realmente eh, me gustó mucho Me gustó mucho la interpretación de, de Danny Lloyd Como Danny Torrance en esta película La verdad que... Realmente está muy bien Y es un personaje importante en la película Entonces Más puntitos por eso Porque la verdad que, que Lo lleva muy bien con esta actuación La historia, como les comentaba anteriormente Lo pongo más en lo positivo Porque realmente La historia está bien Todo está muy bien contado El ritmo se puede sentir un poco lento en algunos momentos, pero no lo haría de otra manera realmente, eh, Siento que el tiempo que se toma la película en contar todo, el tiempo que se toma en establecer todo ya con la familia en el hotel, el tiempo que se toman en mostrarnos cómo Jack se va volviendo un poquito más loco mientras van pasando los días, todo está bien, o sea, todo en cuanto al tiempo de la película, más allá de que sea una película de dos horas y media prácticamente realmente está bien, o sea no, no lo sentí pesado, no lo sentí lento de hecho estaba bastante eh, metido en la película metido en la historia, entonces por eso no lo meto como algo negativo ¿puede sentirse lenta la película? Ah, sí, puede sentirse un poco lenta pero no se siente pesada y no lo veo mal es el tiempo que la película se toma para contar bien la historia y me parece perfecto la verdad que está muy muy bien y por eso lo termino destacando como algo positivo y dentro de todo esto de la historia la verdad que el suspenso que se genera en muchos momentos es genial la verdad que es genial es una película que no es de terror por ahí más convencional con sustos y todo eso pero es una buena película de terror con un buen suspenso está está bien me, me gusta muy apoyado todo en Jack Nicholson, como mencioné anteriormente, pero por todo, o sea, todo en general, la historia, la ambientación, el lugar, la banda sonora, eh, todo eso genera un, un muy buen suspenso en, en la película y mientras más va avanzando en la historia, el suspenso va siendo mejor, no digo que va creciendo, pero va mejorando, va siendo más sólido y la verdad que eso me gustó mucho. Y lo último, posiblemente para destacar, sea todo lo técnico. Todos los aspectos técnicos de la película son geniales, como lo mencioné anteriormente. Realmente es una película genial en todos esos aspectos. Stanley Kubrick era un director que apreciaba mucho todo este tipo de, de cosas en sus películas. Y se nota, se nota acá... Como mencionaba anteriormente cuando dicen en el espacio, se nota todo ese cuidado para todo lo que es la fotografía, todo lo que es el diseño de producción, todo lo que es la ambientación, todo lo que es la ambientación del hotel es espectacular. Realmente es espectacular, con planos secuencias increíbles. De hecho el primero que aparece cuando Stuart Ullman, este propietario del hotel, les hace el recorrido a Jack y a Wendy, me hizo recordar un poco a The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson Puede ser un poco porque se está por estrenar su nueva película Pero realmente me, me hizo recordar a, a eso Además de que también está ambientada en un hotel Y hay varios planos secuencia en, en la película Por ahí los más populares sean los de Danny con el triciclo Que me pareció muy divertido, me, me encantaría estar en un lugar así de grande Para ir, no sé si en un triciclo, pero en una bici e ir girando en los pasillos eh, me, me gustó mucho tengo ganas de hacer eso puede que sean esos los planos secuencia más populares o conocidos de la película aunque hay otros y la verdad que, que me gustaron mucho también dan esa sensación de inmensidad dentro del hotel de los gigante que es el hotel de la película eh, y la verdad que son muy muy lindos de ver la fotografía genial eh, los colores en la película también muy lindos y la banda sonora la banda sonora me encantó, la verdad que muy bien para lo que es la película, repito para todo el aspecto, por el lado de suspenso, te genera muy muy buen suspenso para lo que es toda la historia y es funcional justamente a, a lo que se está contando, cuando se necesita que la banda sonora genere más terror, se genera y cuando se necesita una banda sonora que sea un poco más tranquila de alguna manera También se logra y eso me, me gustó muchísimo La verdad que todo lo técnico en esta película es realmente genial Y algunos detalles antes de terminar Un poco relacionados a los aspectos técnicos Uno que se menciona dentro de este video sobre las curiosidades de la película Que pueden encontrar en el canal de Zap Films es sobre la cantidad de tomas de la escena en la escalera. Esta escena en la que Jack Torrance persigue a Wendy. Y Wendy está con el bate de béisbol. Esa escena tuvo 127 tomas. O sea, se hizo 127 veces. Eso habla un poco de la obsesión que tenía Stanley Kubrick. Por la perfección, en alguna manera. Con todas sus escenas. Y de hecho esto también... Llevó a que no tratara de muy buena forma a Shelly Duval. Ella lo comentó más adelante sobre el trato que Stanley tenía sobre, sobre ella. Suele pasar a veces con los directores o con la gente detrás de cámara hacia actores y actrices. Shelly Duval dijo todo bien. De hecho, logró sacar lo mejor de mí para la película, pero nunca más <risa> trabajo con Stanley. Y el otro dato, que este lo encontré yo, o sea, me di cuenta en la película y es una boludez, pero noté la referencia enseguida, que ni siquiera es una referencia, o sea, lo noté y, y me hizo mucha gracia porque tiene todo un vínculo, es sobre un momento en el que se ve a Dani en una habitación y en esa habitación hay un osito de peluche que es Winnie the Pooh, o aparentemente por su aspecto... Parece ser Winnie the Pooh. ¿Qué es lo interesante en todo esto? Que el actor Ewan McGregor interpretó hace un par de años en la película Doctor Sleep a Danny Torrance. Una versión más adulta de este mismo personaje de The Shining, Danny Torrance. Y el dato es que el mismo actor, Ewan McGregor, en otra película interpretó a Christopher Robin. Justamente en la película llamada Christopher Robin en la que aparece junto a Winnie the Pooh el dato más innecesario de la existencia, pero que me gustó realmente me gustó, porque justamente no, no está hecho a propósito porque en ese momento Iwan Mareor tenía 9 años, 10 años o sea, al ver eso ahora es como que me gustó, me gustó ese detalle hasta acá esta reseña de The Shining mi calificación es de 8,5 sobre 10, no era tan polémica, pero bueno, les repito, al menos las personas que sigo en Letterboxd y que le dejaron su calificación a esta película van de 4 estrellitas y media para arriba, así que me sentía un poco mal, pero bueno, eh, realmente más allá de que no me haya gustado tanto, no me haya volado la cabeza y no me parezca por ahí una de las mejores películas que haya visto hasta ahora en mi vida. Es una muy buena película, no lo puedo negar. Y bueno, hasta acá este especial de Halloween que ha terminado. Les agradezco por haber escuchado estos episodios. Si no escucharon los anteriores, pueden ir al podcast a buscarlos. Hablé de Alien, hablé de Sensor hablé de Scream y hablé de The Nightmare Before Christmas. Y ahora de The Shining. Así que bueno... Tienen esos cinco episodios de este especial de Halloween. Voy a ver si puedo hacer más especiales. No prometo nada para estos meses. Porque realmente vienen con muchas, muchas cosas. Pero voy a ver si puedo hacer algún especial más antes de terminar este año. Y si no, para el año que viene seguramente voy a tener más especiales dentro de este podcast. Está también el de Christopher Nolan. Que fue el primero y... Ya quedó un poco viejo, pero pueden ir a escuchar esos episodios. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Y bueno, en las distintas descripciones, tanto de Spotify como de YouTube, están los demás enlaces a mi Instagram personal, a mi perfil de Letterboxd, por si me quieren seguir en todos esos lugares. Se los agradezco, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.